Hola, ¿qué tal mi gente? En el día de hoy nosotros vamos a aprender cómo hacer un banner para YouTube. Miren aquí este banner simple y sencillo. Y lo mejor del caso es que no vamos a utilizar ningún programa ni Photoshop ni Corel. Todo lo vamos a hacer en Internet. Así que vamos al video. Ok, entonces este es el programa que vamos a utilizar para crear nuestro banner para YouTube. Mirenlo aquí. Este aquí es que vamos a poner el banner. Vamos a utilizar este programa. Pero primero vamos a entrar a esta página que se llama dafon.com. Y vamos a buscar un tipo de letra que sea bien bonito para utilizarlo. En el caso mío le voy a dar a animación aquí. Y voy a buscar un tipo de letra que me guste. Vamos a utilizar... Este tipo de letra me parece muy bonito. Se llama RIFIC. Le voy a dar a descargar. Voy a cerrar esto. Tienen que tener WinRa instalado. Aquí donde dice RIFICFREE.TTF. Le vamos a dar doble clic. Y cuando se me abre esta... Esta pantalla yo le voy a dar a instalar Eso significa que yo puedo utilizar ese tipo de letra En cualquier programa de edición Inclusive hasta en Microsoft Word Yo lo puedo utilizar Ok, ya se instaló Entonces le voy a dar a cerrar Y debemos cerrar todo Inclusive hasta el Google Chrome Debemos cerrar para que se nos pueda resetear Entonces volvemos y abrimos Google Chrome Y yo tengo mi tipo de letra descargado y ahora voy a abrir el programa para editar la imagen ok voy a copiar entonces voy a entrar al enlace le voy a dar aquí donde dice abrir editor si por si acaso les sale esta pantalla ustedes le dan aquí donde dice here bien y si no tienen el flash player simplemente ustedes lo buscan en google e instalan el flash player si no lo tienen le dan aquí al botón de here y después le dan a permitir y ahora se va, a, se va a abrir el programa le vamos a dar a donde dice crear una nueva imagen y vamos a seleccionar el logo el tamaño que es 2560 y 1440 y le voy a dar a transparente le voy a dar a ok entonces esto yo lo voy a mover un poquito hacia abajo voy a mover esto que dice capa hacia abajo voy a mover esto también y voy a poner esto un poquito más grande y entonces capa lo voy a mover para acá porque lo vamos a estar utilizando muy a menudo entonces ahora yo necesito un tipo de imagen que se lo voy a dejar el enlace para que la descarguen pero esta imagen también la pueden encontrar en google esta imagen es la siguiente mírenla aquí esta imagen me dice las dimensiones que debe tener un banner para YouTube. En La parte de la letra debe abarcar por lo menos de aquí a aquí. Fíjense que me dice para tablet, para desktop. Recuerden que las personas se están a YouTube de, de diferentes equipos móviles. Por eso es que hay que hacer un logo que esté personalizado para todos los equipos móviles. Entonces esta imagen la vamos a usar como un patrón y la vamos a insertar. Volvemos a la página y le vamos a dar aquí a donde dice capa. Abrir imagen como capa y vamos a seleccionar dicha imagen para utilizarla como un patrón le doy aquí le doy a abrir y fíjense que la imagen tiene el mismo tamaño que mi marco que yo tenía anteriormente entonces aquí donde dice capa vamos a añadir una nueva capa miren ahí donde dice capa 2 y entonces en capa 2 nosotros vamos a escribir la herramienta de rectángulo le vamos a dar vamos a presionar aquí hasta la esquina se va a poner negro porque es el color automático, el color no importa. Hacemos lo mismo, presionamos. Perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner la letra. Le vamos a dar aquí a la A, que es texto. Y voy a dar un clic encima. Y entonces yo voy a escribir um, las iniciales. Aprende... English Ahora Vamos a buscar el tipo de letra Vamos primero a poner la letra más grande Vamos a poner ponerla 130 Vamos a buscar el tipo de letra Que nosotros descargamos Que fue Rific. Mírenlo aquí Le damos Ahora vamos a seleccionar el color le damos, Podemos seleccionar el color de forma manual Pero si yo borro aquí esto 0 Y le doy 6F se pone blanco entonces le doy a ok entonces yo necesito seleccionar aquí en la capa o simplemente presiono la V en mi teclado y miren cómo me cambió el cursor muevo esto lo voy a poner un poquito más al centro bien entonces voy a poner un poquito la letra un poco más pequeña para que me pueda caber vamos a darle un tamaño de 110 presiono la V me cambio el cursor y puedo mover vamos a dejarlo ahí ahí está céntrico entonces ahora vamos a seleccionar un fondo vamos a irnos a google y vamos a buscar un fondo que tenga que ver con educación eh, con inglés vamos a poner educación fondo vamos a ponerlo así mismo a ver qué nos trae nos vamos a imágenes eh, vamos a ver Ustedes seleccionan el fondo que ustedes se sientan cómodos. En mi caso, yo quiero seleccionar esta imagen. Pero recuerden que ustedes pueden seleccionar la imagen que ustedes quieran. Le voy a dar clic derecho, guardar imagen como, escritorio, guardar. Voy a mi página otra vez. Vamos a insertar la imagen, le voy a dar a donde dice capa insertar imagen como capa y le voy a dar voy a buscar la imagen que acabo de descargar mirenla aquí, abrir ok, entonces le vamos a dar esa imagen tenemos que cambiar el tamaño le vamos a dar a imagen perdón, a editar, transformación libre y voy a presionar la tecla shift porque yo tengo que presionar la tecla shift? porque la imagen yo la quiero agrandar de manera proporcional entonces presiono shift en mi teclado y ahora la jalo por aquí hasta que me abarque el tamaño completo ahí está bien entonces voy a dar un clic afuera le voy a dar a que sí entonces ahora la imagen la vamos a mover capa 4 mirenla ahí la voy a mover hacia abajo la voy a mover más hacia abajo entre capa 1 y capa 2 voy a poner la imagen entre capa 1 y capa 2 ok entonces lo que vamos a hacer ahora es le vamos a dar un clíder vamos aquí seleccionando la capa de la imagen no vamos a ir aquí donde dice ajuste le vamos a dar a tono y saturación y donde dice luminosidad le vamos a quitar un poquito de luminosidad porque las letras no se notan por la por el color fondo blanco pero si le quitamos luminosidad fíjense cómo la letra se va notando muchísimo mejor y le podemos dar hasta un tono de saturación diferente miren qué chulo se va viendo le podemos dar inclusive aquí donde dice color Y va a cambiar el color Y nosotros podemos Conforme a nosotros queramos Ponerle un color diferente En el caso mío yo no le voy a dar color Simplemente el tono Se lo voy a dejar un poquito Luminosidad Ahí está bien Saturación Perfecto Entonces le voy a dar a ok Ahora me voy a ir al tipo de letra, la letra, la capa de la letra, tenemos que buscarla. Mirenla aquí, doy un clic y lo voy a aquí derecho. Estilo de capa. Vamos a poner una sombra. La sombra de 100 Aquí la vamos a poner 10. Y aquí la vamos a poner 10. Le doy a OK. OK. Entonces, ahora vamos a ponerle un símbolo de Instagram. A, a, a este espacio, entonces no vamos a ir a Google y vamos a poner Instagram logo png, png es para que no tenga fondo entonces vamos a seleccionar la segunda imagen si se fijan en esta imagen, miren eh, no tiene fondo, miren, entonces vamos a dar clic derecho guardar imagen le voy a poner IN para saber que Instagram, guardar. Ok, vuelvo de nuevo. Le voy a dar a donde dice capa, insertar imagen como capa. Voy a buscar Instagram. Le doy a abrir. Se me abre Instagram, le voy a dar a editar y más, editar, transformación libre, presiono Shift para ponerlo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño aparece bien ahí. Voy a dar un clic afuera, le voy a dar que sí, ok. Entonces, la letra de Instagram, ese, ese símbolo de Instagram, vamos a arrastrarlo un poquito y vamos a ponerlo blanco. Entonces, el símbolo de Instagram es capa 5, mirenla aquí. Le doy a clic derecho, estilos de capa, y me voy aquí donde dice resplandor interior. Y le voy a dar, todo lo voy a mover hacia lo último aquí. Voy a mover todo. Y le voy a dar a donde dice cambiar color. Y le voy a copiar en esta parte. CIF. y F, Y le voy a dar OK. Y le, voy a dar, y le voy a dar OK otra vez. Y miren mi logo de Instagram como está blanco. Entonces ahora vamos a insertar un texto. Vamos a ponerle algo como... La cuenta del de profe. Un ejemplo, el profe02. Si ese es su Instagram, ¿verdad? Vamos a ponerlo color blanco. Soy 6F. Ok. Eh, tamaño, vamos a ponerle 60. Le doy a ok. Presiono la V para mover. Miren ahí. Voy a poner un poquito más para acá. Y el Instagram es capa 5. Presiono la V para mover. Y lo. Ok. Entonces miren qué chulo. Me queda mi logo. Entonces ahora nosotros nos vamos a ir donde dice archivo. Guardar imagen. Y vamos a ponerle banner para YouTube. Vamos a coger la calidad óptima. Y vamos a seleccionar formato JPG. Y le vamos a dar ok. Le damos a dar escritorio. Banner para youtube guardar bien entonces toda esta parte negra no va a salir cuando nosotros subamos el banner a youtube entonces ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a youtube vamos a ir a la página le voy a dar a mi canal vamos a loguearnos en youtube como ustedes saben le doy a mi canal le voy a dar aquí donde dice personalizar canal y le voy a dar donde dice agregar diseño al canal le voy a dar un clic le voy a dar a donde dice seleccionar una foto de tu ordenador voy a buscar la imagen lo aquí banner para YouTube le voy a dar a abrir esperamos que cargue ok chequeo que se vea bien en los tres dispositivos en televisión en el escritorio miren cómo se va a ver en el celular miren cómo se va a ver todo perfecto le doy a seleccionar Y miren qué chulo me ha quedado mi logo para este canal de YouTube. Bien, mi gente, espero que les haya servido de mucha ayuda este video. No olviden suscribirse y darle like.